de la santa misa. En sus hogares se la recomienda ubicarnos en un lugar apropiado para vivir nuestra santa Eucaristía. Recibimos a nuestro celebrante cantando. El Señor nos llama y nos recuerde, somos su Cristo, señales de tu amor tu pueblo se reúne el Señor en bendecir a celebrar con gozo tu paso salvador el Señor nos llama y nos reúne somos su pueblo sino de unidad debe estar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy el 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista. En esta Eucaristía pidamos a nuestro Padre Dios por el eterno descanso de nuestros hermanos Juan Manuel Gómez Carrasco y Carmen Isabel Sánchez Rodríguez. Y quienes hoy se celebran el año más de su fallecimiento, esa santa misa lo ofrece su hijo y nietos. Para celebrar dignamente estos santos misterios, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Estamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, de esos pecados nos lleve a la vida eterna. Amén. Un oh Señor, ten piedad, de nosotros. Un oh Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo Jesús, ten de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros oh Señor ten piedad de nosotros oh Señor Oh Dios, Tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de Tu Hijo en su nacimiento y en su muerte. Concédenos que así como Él murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías En aquellos días se recibía esta palabra del Señor, Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán porque yo estoy contigo para librarte oráculo del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos al salvo Mi boca contará tu auxilio Mi boca contará tu auxilio A ti Señor me acojo No quede yo de tu lado para siempre Tú que eres justo líbrame y ponme a salvo inclina mi oído y sálvame mi boca contará tu auxilio. Sí. Sé tú mi roca de refugio, en el casa donde me salve, porque mi peña y mi ver eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Sí. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruíste desde mi juventud, y hasta hoy te relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Se ponen en pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y la había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿Qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se sacó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desahirarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse de sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista. Aquel de quien Jesús dijo que no hay mayor que él entre los nacidos de mujer. Aquel de quien se le celebra el día de su nacimiento y también el día de su muerte un personaje importante en la historia de la Iglesia, el precursor de Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio según San Marcos los pormenores de la muerte de Juan el Bautista y se nos ha narrado también el motivo de fondo de su muerte. Herodes le decía en su cara pelada al Rey su verdad, más que su verdad, su error, su pecado. Herodes, por su parte, dice el Evangelio de San Marcos que a pesar de que le fastidiaba eso, lo respetaba, porque lo escuchaba complacido, porque lo que decía el Bautista era verdad. Hoy celebramos el martirio, es decir, que Juan el Bautista fue capaz de entregar su vida por el Evangelio, por la palabra de Dios, por la fe. El Papa Juan Pablo II decía que esta fiesta es una fiesta que nos invita a vivir el Evangelio sin glosa. La glosa es un escrito en un margen que aclara eh, el texto. Por lo tanto, lo que dice el Papa Juan Pablo II es que la fiesta de San Juan el Bautista es una fiesta que nos invita a todos a vivir el cristianismo no en el margen sino comprometiéndonos con Cristo como lo hizo Juan el Bautista Juan el Bautista no vivió al margen de la vida del rey él se comprometía con todos y decía el pecado y señalaba el pecado y decía la verdad que tenía que decir no vivir al margen de es la petición de hoy sino que debemos de ser como Juan el Bautista mártires es decir, testigos de la fe. Debemos, como Juan de Bautista, defender la fe, manifestar la fe, expresar la fe a los demás. El martirio es sin lugar a duda la máxima expresión de la concordancia entre la fe y el actuar, entre lo que pienso y lo que hago, entre lo que pienso, y lo que digo, lo que creo y lo que expreso. Decía también el Papa Juan Pablo II que ciertamente el martirio es un don. Es solamente para algunos. Porque no todos estamos llamados a dar nuestra vida por defender la fe. A dar nuestra vida literalmente. Pero sí, todos estamos llamados a ser mártires, a vivir el martirio. Es decir, estamos llamados todos a manifestar nuestra fe con nuestras obras con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de pensar. Decía, alguna vez escuché a un sacerdote comentar que muy probablemente cuando todos vamos a morir nos vamos a encontrar en el cielo, obviamente, los que lleguemos al cielo. Y, y cuando estemos en el cielo, los que logremos llegar, eh, como en todo triunfo, pues habrá una reunión entre todos y ahí encontraremos a esos santos que conocemos por sus historias a los grandes santos y encontraremos ahí sobre todo a los mártires porque han sido aquellos que han sabido dar su testimonio de la máxima expresión de la fe y decía él que muy probablemente los mártires, cada uno de nosotros entraremos con un letrerito que diga la razón por la cual hemos entrado al cielo, una especie de diploma. Y decía él, ahí a esa edad, muy probablemente Santiago, con su letrero, que diga yo he muerto defendiendo la fe por la piración. Y encontraremos quizás a San Merineo, con su letrero, que diga yo he muerto defendiendo la fe eh, quemado. Y así sucesivamente. Y obviamente que los mártires serían aquellos que andarían con el pecho hinchado manifestando y demostrando que han sido capaces de defender la fe de manifestar, que han sido capaces de dar la máxima expresión de la fe y decía él pero también nosotros entraremos con el soletrero y tenemos que entrar también con una nominación y decía que algunos de nosotros podíamos entrar por ejemplo diciendo yo he entrado al cielo porque he sido capaz de tender mi cama todos los días, porque he sido lo que más me ha costado en la vida, tender mi cama. Pero ese es mi martillo, ha sido mi martillo durante toda mi vida. Y lo he dedicado a Dios. Y aquí está. O de repente podríamos entrar al cielo con mi letrero que diga, yo he entrado al cielo porque he sido madre. Y porque he dado toda mi vida, lo he dedicado a mis hijos. Lo que decía el sacerdote es que efectivamente cada uno de nosotros estamos llamados a vivir el martirio. No el martirio como algo de quejarse, ¿no? como algo triste. No ver el martirio como algo eh, penoso, qué pena, ¿no? me toca sufrir. Al contrario, ver el martirio y ver el sacrificio como parte del acto heroico. Porque ser mártir, ser cristiano y ser santo es realmente heroico. Ser como Cristo es heroico. Hoy en día la heroicidad, ser héroe, es algo que ya pasó de moda. Ahora lo más importante es ser influencer, ¿no? estar en una red social y que todo el mundo te siga, que todo el mundo te mire, pareciera que fuera lo máximo. Pero es una cosa de nada. Y se ha dejado a un lado lo más importante, ser héroes. Y eso es lo que es un cristiano, un cristiano es un que cada día intenta vivir como Cristo, que cada día intenta pensar como Cristo, que cada día intenta mirar, juzgar como Cristo. Ese es nuestro martirio, es decir, ese es nuestro modo de manifestar nuestra felicidad. Queridos hermanos, no nos olvidemos, esta fiesta nos recuerda que tú y yo estamos llamados a ser mártires, a vivir el sacrificio en las cosas pequeñas, en lo cotidiano por amor a Cristo siempre, dando esa entrega, buscando el bien de los demás, tratando de expresar nuestro amor, haciendo la caridad hacia el prójimo, el martirio de todos los días. Que María Nuestra Madre nos ayude a que podamos entender que lo único importante en esta vida es parecernos cada vez más a Cristo. Y lo vamos a conseguir si es que empezamos a vivir el martirio cotidiano, en las cosas pequeñas, tratando de hacer el sacrificio todos los días. Que María, en esta fiesta, nos bendiga. Pidamos... Queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Por la Santa Iglesia de Dios, descendida del y occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos, poderes en paz y libertad y concordia, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por el alma de sus hermanos, Juan Manuel Gómez Carrasco y Carmen Isabel Sánchez Rodríguez. Pidamos por ellos para que si les tenga de su presencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de misericordia y Dios de todo el consuelo, que tanto más el mundo que dice a tu hijo unigénito, escucha las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra vida y nuestro amor, te pedimos Señor, que recibas estos dones, que aunque grande no son, son humildes y sinceros. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Nuestra vida y nuestro amor, En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. no reciba en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Por esos dones que te ofrecemos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, que enseñó San Juan, la voz que en el desierto, y rubricó con gran valor, derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En de nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo el lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entero nacido de mujer, proclamamos tu grandeza porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mozó al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del Bautismo para santificar el agua viva, y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del Cielo, te clamamos continuamente en la Tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor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 porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y de no tener gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban.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 Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el carne de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia descendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores y creen de tu pueblo. Llévalas a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Manuel, Lucarne e Isabel, a quienes de llamaste desde el mundo tu presencia. Concédenes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección.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 Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser Hijo de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu. ¿no?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 Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad. invitados a la cena del Señor. Sí, no, de no a cargas, señor, no se Una palabra que me llevas a la casa Sembraré tu maná mi pueblo y brotaré. Y mi alma. por mis obras sabrán que tú vives con mi esfuerzo abriré nuevas cenas de unidad y fraternidad Señor contigo iré Señor contigo iré You see. Estamos juntos en la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza, unidad y devoción, con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos. Celebrar el martirio de San Juan Bautista. Concédenos, Señor, venerar lo que significa, los sacramentos de salvación que hemos recibido y gozar aún más de su acción en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de ustedes. Amén. En esta Eucaristía hemos pedido por el alma de nuestros hermanos, Juan Manuel y Carmen Isabel. Verifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, Contigo por el camino, Santa María, Santa María